Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Buenos la, días. La Eucaristía de hoy está, será oficiada por los siguientes difuntos: Lucas Ferreira Minaña, Brandilia Villal Minaya, Pedro Antonio Castillo, Antonio Cortés, María Rodríguez, Cecilia Pérez Sánchez, Valentino Diegi, Pascual Castillo. Pedro José Batista Checo, Bárbara de la Cruz, José Batista, Manuel Sánchez, Roberto Capellán Batista. En acción de gracia por Francisco Santiago Fafán, Milagro Lebrón, por el cumpleaños de Wellington Sena, por la salud de la familia Batista, por la salud de la familia de los santos Batistas y por la familia de Reginas y Melisa. La munición de entrada está hoy, hermanos y hermanas, nos convoca el Señor en este undécimo domingo del tiempo ordinario para celebrar con gozo esta Eucaristía en la que Jesús nos sigue instruyendo acerca del reino. Un reino de amor, de paz y de justicia al que estamos llamados a participar para crecer y dar buenos frutos y abundantes. La palabra nos lleva a mirar la siembra en el campo y, los hermanos, los, y a los hermosos árboles que nacen en él, movido todo por la mano poderosa y amorosa del Padre que actúa a través de lo sencillo y humilde. Dejemos que su palabra penetre en nuestros corazones y nos llene de luz y de vida para vivir y dar los frutos de su reino de amor manifestado en obras concretas de solidaridad y de obediencia al Padre, que quiere que vivamos en comunión con Él y con los hermanos. De pie recibamos cantando a Jesucristo que viene en la persona del que preside esta celebración. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecimos, agradecidos de Dios, nos reunimos a celebrar esta Eucaristía, dándole gracias al Señor por la vida, dándole gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos en su nombre para que podamos participar con fidelidad, para que podamos participar en armonía en esta Eucaristía, podamos participar del altar de la Palabra y del altar de la Eucaristía, vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros mientras cantamos. So <laughs> De nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la alegría de esta fiesta del Día del Señor, glorifiquemos a nuestro Dios. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humanidad, nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y nuestras acciones.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 Y muestra su poder en los débiles, haciendo florecer los seco. solo en comunión con él. Podemos dar su fruto. Escuchemos la primera lectura. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán todas las clases de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños. Que seco los árboles los y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder. Qué bueno es dar gracias al Señor. Qué bueno, Qué bueno es dar gracias, gracias al, al Señor. Señor. Qué bueno estar gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno, bueno es dar gracias, gracias al a Dios. Señor. Los justos creerán como las pal crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en casa del Señor. En sí. medio de sus atríos darán flores. Qué, ¡Qué bueno es dar gracias al Señor! Seguirán dando frutos en su vejez, frondosos los sanos como jóvenes, para anunciar que Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia conoce. ¡Qué bueno Qué es dar bueno gracias es dar al, gracia Señor. al Señor! La segunda lectura está tomada... De Corintios 5, del 6 al 10. Pablo nos exhorta hoy a que agradecemos al Señor en todo lo que hagamos, siempre en comunión con Él, en su Hijo y entre nosotros hasta que lleguemos a su presencia eterna. Escuchemos. Hermanos, siempre tenemos confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradecerle en el destierro o en la patria porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de Marco 4, del 26 al 34. Jesús nos enseña que el reino de Dios es sembrado por Dios en los corazones y siempre comienza pequeño, pero que Él mismo lo hace crecer en nosotros. En otras palabras, se trata de vivir en comunión con Dios, dejándolo que Él reine en nosotros y en comunión con los demás, como hermano, man de pie cantando para clamar al Señor. Esté con ustedes sí, y con, con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el Reino de Dios.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 no en parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la proclamación de este Santo Evangelio Se nos perdonen a todos nuestros pecados Amén Amén Bien, nos sea, nos acomodamos unos unos minutos Fíjense, me puedo retirar esto para hablar un poquito Uy, libertad, eh Libertad Agradezco a mi amigo y hermano Juan Miguel Que me invitó pues a celebrar esta Eucaristía Fuimos compañeros desde primero de filosofía hasta cuarto, cierto Primero a tercero Allá en el seminario Santo Tomás de Aquino luego él va a México y yo sigo aquí ellos se van para los países nosotros seguimos aquí pero contento de que el Señor pues nos permita reencontrarnos después de tantos años, teníamos cuánto que no nos veíamos como 5 6 años más o menos por ahí va el asunto, pero una alegría poder encontrarnos nuevamente fíjense lo que el Señor hoy nos regala en esta hermosa esta hermosa liturgia de la palabra algunos elementos importantes, primero recordar ¿Que Jesús viene a hablarnos de qué? ¿Cuál es el centro de la predicación de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús intenta que los demás comprendan, conozcan, entiendan? Una sola cosa, el mensaje de Jesús era sencillo, el reino de Dios. Jesús quería que los hombres entiendan qué es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios y por qué para Jesús esto es importante. Es que nadie ama lo que no conoce. Nadie va a buscar lo que no entiende. Nadie va a buscar aquello que no le atrae. ¿O quién sale atrás de algo que no le atrae? Yo no lo hago. Yo no lo hago. Entonces Jesús intenta enseñar, intenta mostrar, explicar lo hermoso del reino de Dios para que nosotros nos enamoremos del reino de Dios y podamos dejar que en nosotros pues actúe el reino de Dios y qué nos dice hoy Jesús del reino de Dios primero el reino de Dios se parece a este evento de, de una semilla que se siembra el hombre se acuesta se levanta y ni cuenta se da de cómo es posible que esto vaya creciendo él ni se entera inclusive si él se quedara ahí mirándola y todo el día, toda la noche nunca se va a dar cuenta de que creció, nunca lo va a ver creciendo pero va a crecer y así actúa el reino de Dios en nosotros. Nosotros no nos damos cuenta o nosotros no podemos hacer nada para hacer que éste crezca o disminuya, porque esto depende de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros preparamos la tierra, preparamos esta tierra para que Dios pueda hacer y deshacer con nosotros en su reino. Nosotros nos preparamos y dejamos entonces que Dios haga crecer ese reino en nosotros Y hay otra cualidad también del reino de Dios Dice Jesús, es como una semilla pequeñita, un grano de mostaza, la más pequeña Y cuando se siembra, empieza a crecer y se convierte en la más grande Nosotros a veces nos acercamos a la palabra de Dios como algo insignificante a veces vamos a la misa, a veces participamos de algunos sacramentos, nos bautizamos, hicimos la primera comunión y quizá esto no fue tan significativo para nosotros. Sin embargo, esta semilla va creciendo, va creciendo y llega un punto que ya nosotros estamos, que si no es haciendo la voluntad de Dios, no estamos bien. Que si no vamos a la iglesia, no nos sentimos bien. Que el día que no comulgamos, sentimos como que se nos arrancó un pedazo. Eso me acuerda cuando inició todo esto de la pandemia, que cerraron todas las iglesias. Ahí fue que nosotros nos dimos cuenta la falta que nos hacía ir a la iglesia. Cuando cerraron las iglesias, lo digo por experiencia propia y lo digo por mucha gente que se me acercó, fue mucha la gente que gritó porque no podía ir a la iglesia, porque el reino de Dios va creciendo. Y va creciendo hasta tal punto que se convierte en el más grande Se convierte en lo más importante Se convierte en lo indispensable para nosotros Y solo somos felices cuando eso sucede En la medida que vivimos de acorde a la voluntad de Dios ¿Y qué nos toca a nosotros frente a todo esto? Ya nos dice la primera lectura Nos dice la segunda lectura ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Qué debemos nosotros hacer? Dice la primera lectura, primero, sean humildes, porque es del humilde que el Señor levanta, que el Señor exalta, es al humilde en el que el Señor pone su reino y va creciendo, es en el humilde. Y lo segundo que nos dice el Señor en la segunda lectura, según San Pablo, confíen en Dios, confiemos en Dios. Confiemos en que el Señor está actuando y cuando creemos que las cosas no nos están saliendo como que nosotros quisiéramos, confiemos en Dios que no están saliendo como yo quiero, pero sí como Dios quiere y como Dios quiere siempre es mejor para nosotros que como nosotros queremos, aunque no lo creamos en el momento. Seamos humildes, mis queridos hermanos, para que ese reino de Dios se pueda implantar en nosotros. Y confiemos en Dios para que en la medida que este reino va creciendo, pues nosotros vayamos participando, participando de la alegría de ser receptores del reino de Dios. Y de un día poder participar también con todos los ángeles y los santos en este maravilloso espacio que es estar con Dios, en este encuentro que es vivir en la presencia del Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos conduzca y nos llene de su gracia para poder abrirnos nosotros al reino de Dios y poder nosotros vivir conforme a la voluntad de ese Dios que ha querido habitar en nosotros. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Les invito a ponernos de pie y que profesemos todos juntos nuestra fe en ese Dios que ha implantado su reino en nosotros. Y decimos todos, creo en un solo Dios, Padre, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los que un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, Padre Padre, Dios de Dios, luz de Luz, Dios verdadero, de la y de la de la de naturaleza de verdadero, de de de la de de verdadero, de verdadero, de el de de presentar al Señor nuestras súplicas y necesidades. Vamos a presentar unos hermanos que hoy van a hacer su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, para que el Señor con la ofrenda y en el altar pues también reciba a estos hermanos nuestros y puedan así ellos vivir conforme a este corazón. Y oramos todos juntos. Oh corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo que esperaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas. Mis sentidos, que guardaré como puertas de tentación. Mis ten potencias, que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos, que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes, que florecerán en la sombra de tu protección. Mis pasiones que se cometerán al freno de tus mandamientos Y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo Así como tú, oh corazón divino Has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré. Y me sacrificaré por los que te blasfeman, sin conocerte. Tú, que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y ciñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Bendice. Dios de amor y de misericordia, estas hijas tuyas que hoy se consagran, que su corazón sea auténtico al tuyo y que su vida se deje dirigir por la tuya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendice Dios de amor y de misericordia estas medallas Signo de la consagración De estas hijas tuyas Y estos rosarios mediante los cuales ellas Van a orar por toda la humanidad Para que se conviertan a tu corazón Derrama sobre ellos tu bendición Y que les recuerden siempre Su compromiso De estar siempre Con un corazón de acorde al tuyo En el nombre del Padre Y del Hijo y del espíritu santo amén. amén para que vivas conforme al corazón de Jesús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 por todo el pueblo de Dios, para que vivas conforme al corazón de Jesús y ores por todo el pueblo de Dios. Amén. Un aplauso para estas hermanas nuestras, muy bien, muchas bendiciones, muchas felicidades, pueden volver a sus asientos y ahora sí, como una iglesia, una comunidad, presentemos al Señor nuestras súplicas y necesidades. Todo vamos a responder. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por el Papa Francisco, obispo, sacerdote, diáconos, religiosas, laico comprometido, para que movido por el amor de Dios y a través de sus testimonios siembren con el Señor, la semilla del Reino de Comunión en medio del mundo, oremos. Venga a nosotros tu Reino, Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente el de nuestro país, para que trabajen por el Reino de Dios, sembrando la paz, la justicia a favor de todos sin privilegios, oremos. Venga a nosotros tu Reino, Señor. Por los más pobres, los enfermos, los que sufren, para que se abran al reino de Dios y que den sus frutos de amor y encuentren en nosotros la solidaridad hacia ellos, oremos. Venga a nosotros reino, Señor. Por todos nosotros que participamos del mismo pan, para que seamos dignos de comunión y nos esforcemos en trabajar por la extensión del reino de Dios, Oremos, venga a nosotros tu reino, Señor. Por toda la familia para que crezcan en la comunión con todos sus miembros y ayuden a sus jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Dios al sacerdocio y a la vida consagrada, oremos, venga a nosotros tu reino, Señor. Oremos también por las vocaciones a la vida sacerdotal a la vida religiosa a la vida matrimonial para que el Señor siga introduciendo su reino y haciéndolo crecer en tantos jóvenes adolescentes para que estén dispuestos a entregar su vida a Dios roguemos al Señor venga a nosotros su reino, su reino Señor y por estas hermanas nuestras que hoy se han consagrado al sagrado corazón a que vivan conforme al corazón de Jesús, y vayan configurando su corazón con el suyo, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Todas estas súplicas, mi Dios, y aquellas que están en nuestros corazones y que tú bien conoces, la ponemos en tu altar. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, los dones te ofrecemos este santo altar. Recibes junto de ellos la flor de nuestra vida. hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Que el, el Señor, Señor reciba de sus manos este sacrificio, sacrificio para la alabanza y gloria de su, de su nombre, para, para nuestro bien, bien y el de toda su santa iglesia. Señor, Tú que con este pan y este vino que te presentamos Das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos, Lo tenemos levantado hacia, hacia el Señor. Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios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 de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el.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 Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor mío, Dios, y Dios mío, mío, creo en, en ti y te adoro. Bendito Dios. y alabado Dios. sea por Dios. siempre, Dios. Señor. Santo Cristo.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 en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor este es el sacramento de nuestra fe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 Lucas Ferreira, Braudelio Villar, Pedro Antonio, Antonio Cortés, María Rodríguez, Cecilio Pérez Sánchez, en su noveno día. Cecilio, ¿cierto?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 Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con, con tu espíritu. En el amor de Cristo compartimos un signo de paz. La paz.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 Van a ser dos pilas, una en el centro y una en los laterales.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 y me uno a ti no permita Señor que jamás me separe de ti Amén Amén e Eterno Padre, te ofrezco la, la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mi pecado, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica, Amén Amén para que le cantemos cumpleaños y a Wellington cena. Por favor, ponte de pie Wellington. Cumpleaños feliz. Oremos. Señor que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, Wellington, ven por aquí. Venga, venga, ahora sí el aplauso y el cumpleaños. Que das la vida y la sostiene bendice a este hijo tuyo a quien hoy concedes un año más de vida dale fuerza dale tu gracia y tu espíritu para que pueda abrirse cada vez más a tu reino y así poder ser en su familia un verdadero testigo de ti y de tu amor bendícelo a él y a los suyos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Amén. Amén. Muy bien, muchas bendiciones, muchas felicidades. Muy bien, se me portan bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Otro aviso? El hermano le dice que a las personas que ayudan al seminario, por favor, él se encuentra presente, si lo pueden hacer hoy, él está ahí para que le den lo que ayudamos al seminario. El hermano William no está porque se le murió un familiar. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes. Les seguimos recordando e invitando de manera especial que sigan viniendo a las celebraciones aquí en nuestra parroquia de lunes a sábado, como siempre, a las siete de la mañana, y los domingos a las once de la mañana Los seguimos invitando para que vengan a celebrar con nosotros al Señor Y compartamos con Él el pan de la vida Gracias Bien pues, gracias por la invitación Padre Robert Alcántara eh, ...ordenado el pasado 19 de septiembre 2020... ...en medio de pandemia... ...somos de los hijos de la ¡Vamos a darle pandemia. un aplauso al Padre! Y... Pues agradecido de la invitación... ...y de poder celebrar con ustedes esta Eucaristía... Si había venido varias veces... ...como feligré también a sentarme ahí... ...pero ahora bueno, aquí estamos... ...gracias Luis Miguel nuevamente por la invitación... ...ahora les imparto con mucho cariño... ...la bendición a ustedes... ...y a los que nos siguen desde sus hogares... A través de los medios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Y les acompañe siempre. Amén. A ser testigos de lo que hemos celebrado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias Recuerden que hoy es Día de San Antonio. Santo corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de vida. Reina, reina Jesús para siempre Reina, reina, amado Redentor Y derrama tu gracia divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Vaya llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Son de Jesús viva llama de amor y de luz amigo tierno de Betania maestro modelo de virtud bendecid nuestra patria querida del dueño de nuestra nación y que en toda la tierra resuene esta voz. Viva, viva el Sagrado Corazón, Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Que vive el corazón de Jesús.